Uh, aguanta, aguanta, aguanta! aguanta uh. ¡Es mucho trekking! ¿Cuál es el plan? Chau, compadre, cuídate! Oye, ¿cuál es el plan? ¿El ¿Fumarola? ¿Al toque? listo, William Wallace! William Wallace es 7 feet tall. ¡En tu trekking! ¡Oh! Casi no la pillo. Ahora vamos blogueando, rapeando. No, a ver, tres, vamos echando más la talla. ¡Buena, cabros! ¡En tu trekking! Buena perra, grande Germán En tu trekking, ¿cómo vamos? Es Motivación ¿Cómo estuvo eso? Uf, bueno bueno William está haciendo su historia de Instagram veo caras de tristeza acá Motivación Motivation Motivation Esta GMBN sacándole retrato a la polygon ni, Neil sacándole el foto. Cabrón, bueno esto, weón. Andrés, ah. toma. ¿En esta vez tú? Sí, toma. Sí. Voy a ver cómo anda tu SysQ. Chau, también. Pero está un poco suelto, si ¿sí esta sección el, ya. ¿Y el resto de Vamos esperando donde haya que parar. Vamos, vamos, vamos, vamos. Ya, vamos, un poco más ya, ya, ya vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos, mucho. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, ¡No, oh, piso! <risa> oh, el sendero bueno, weón. Oh. Oh, Yes, hey, Andemos pedos llantazos. ¿Dos llantazos? Sí. Oh. oh ¿Qué pasó? Puta. ¿Tu Olen. shifter! No, ¿cómo de nuevo. Va a haber que amarrarlo. Que Pero Willy. A... ¿El tornillo todavía está? Sí. Qué suerte. ¿Cómo lo aprendaste antes que se salió tan rápido? ¿Cómo estuvo JP? Bien, súper bueno. ¿Qué tal? Willy estaba botando pernos por el circuito, así que una vez que decía dejar de hacerlo... Este no es el perno esta No es el original. Definitivamente no es. Quizás está muy cortito no? Sí. Ahí lo estáis soltando. Sí, este es para abajo. ¿Dónde está el agua? Willy Wonka haciéndole la competencia a Marco Leighton, Preguntaba si la tuerca iba antes o después, que la biela. Porque el hilo, el hilo iba por fuera. Se cagó. Los peores mecánicos del mundo. Pero si lo alineamos aquí lo ponemos justo acá y empezó a desatornillar. No, cagó hilo feo. Amárralo y que no se te caiga nada más. Y después ocupáis el otro hilo. Ese es otro hilo idéntico, pero ocupalo con un perno más largo. No ando preparado, pero. Cacha, no ando preparado, pero pa' presinto y todo lo fixing. Eres de todos nosotros la persona más inteligente. Todo el sol. No hay para qué decirlo. No problema. Willy single speed wonka. Ok. Ya niños, Bram bam, bam, bam, bam, Poli, con, con, con, con, con, con, con, con, con. ¿Cómo la vais sintiendo? Tu nueva bici. No la voy a devolver. x one. x ¿Cómo vayas en esa? Bien, bacán. Anda rico. Yo pensé que era más chúcara cuando le pegáis a las raíces, pero se, se comporta con compostura. Ya niños, adelante. Esta ir con la vale atrás un ratito. Anda mirando solamente a dónde quiere ir para que te vayas equilibrando bien. Oh. Suelto. Uh. Está ahí, sí, ya está ahí. La fatiga. ¡Oh, esta weá! Ah, ¡Qué rico! Trata de mantener la mayor parte de tu peso en tus pies, para que puedas descansar. Todo bien. hay uh. oh, oh, oh, oh. <risa> <risa> un pelito de espacio? Macho. Wow uh. ¿Está bien? Sí. Oh, shit oh shit ¿No? wow oh, oh. aguanta, aguanta, aguanta, aguanta los pies que me queda grande o te queda grande la bici, sí eh? ¡Woo! Uh. <risa> <risa> ¡Woo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué manera de zafar, bro! <risa> Zafando! Zafando con los patrones. ¡Zafando! Ahora viene una sección, ¿sí? Corta, donde está muy suelto. Ya. Y ya después te olvidáis, Todo vagan. No estoy esperando ya. William, buenos Vaya, nomás Vamos. Chicos, chichén, ¡Oh! ponía un largo en la cantidad de polvo la cagó. Bien, vale. Uh -huh. ¿Y qué lo vas a presentar? No sé, acá está suelto parece. O oh, es como una arena media tierra. tierrena <risa> Está muy difícil hacer equilibrio acá. Uuah, oh, oh, uah, oh, oh, oh, oh. To uh. Uh. Si viene algo más o menos difícil te voy a estar esperando ¡Cabón! ¡Uh, ¡Salto! ¡Ah! Uh. Oh, ¡Bajón! Ah. ¡Oh! ¡Está súper suelto! Oh. Uh. Oh. Oh. Qué lindo! Güey. Lo estás haciendo muy bien preciosa. Hay que... como ¿no? no, en, en estas partes sueltas es mucho más freno trasero y el delantero lo tocáis. ¿Te queda una batería? Eh... Sí, la que tengo es la mía. ¿Le queda como 30, 40? No, aprendí la otra. Muchas cámaras. Ah, la saqué al revés de la mía. Dos. qué? Dos. Dos. Dos. Dos. de la mía. Dos. qué? Dos. Dos. Check. Se acabó el agua, check, hay que partir para abajo ahora ¿Lo Check ¿Herman? Check, check. Oye, ¿Daniel? Acá me vuelvo loco <ríe> ah, Rectón, no. No me han el freno acá oh, No veo nada, automáticamente Igual no veo nada No veo nada No No a ver lo que veo pasando no bien. veo nada. Nada. Polvazo. Me eché la bolera, te echaste la polera con una rama. Es que me queda grande y me enganchó en, en el asiento. <ríe> <guay>. <ríe> todo te queda grande en este minuto. Muy bien, Valentina. Ahí con todo. What? <ríe> ¡Tengo peleo! ¿qué, ¡Qué lindo! Cambio pesado. Oh. oh. oh. Rico sendero, man. Se pasó. Hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Y ahora? ¿Seguimos por aquí? ¿Te cambios, Como tú quieras. ¿Hay algo peligroso aquí? No, nada. Uh. No, nada. Uh. No, nada. Uh. No, nada. ¡Oh, qué rara esta bicicleta! Sí, ¡Oh! ¡Oh! Está súper suelto. Oh. Mi shifter va para cualquier lado. Hola, oh, vale! Oh, oh, oh. ¡Drop! ¡Pro oh. line! ¡Wow! ¡Vale, despacio! Hay unos cortaditos Hay todo acá ¿Está bien? Sí Uh, Ese ahí. Uh, ahí. Uh, es ahí también, no sé qué tan alto es, quizás lo puede bajar. Me asusté, dije, oh, se va a caer al hoyo. Yo pasé cagando. ¿Te caíste? No. Pasé no. Oh, está bueno. Uh, casi me doy. Ángel, ¿tenís más huincha? Que se está saliendo esta vez. ¿Cómo lo pasaron, cabrón? Está bueno, man. Ay, vos estuvo intensivo. Y Rodrigo se quedó arriba con tu camioneta. Vale, te presto mis lentes. ¿Ah? No querés mis lentes de sol. No, no, te no pues si sí, yo tengo los lentes acá en el bolsillo. Sí, porque te vi que ves con ojos de china. <ríe> sí, pero para acá. Y para acá que, que esto es puro bosque nativo. Voyando Aquí llegamos todos juntos como Patreons ¿Como Patreons? GoPro para video ¿O oh, no está hablando? Oh, ¡Qué bueno! Buena cosa